Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en una tienda con una persona muy especial, ella se va a presentar y nos va a contar sobre este televisor tan impresionante que tenemos. Hola amigos de TechCetera, mi nombre es Caterina Ospina, gerente de Mercado de Televisión de LG Electronics, y hoy quiero venir a contarles algo muy novedoso y súper techy para todos. Este es el OLED C9 de 77 pulgadas, el primer OLED gran pulgada en nuestro país, que llegó este año a Colombia pero no solo su imagen, su diseño y su tipo de display es impactante, es la segunda generación de televisores con inteligencia artificial en nuestro país y hoy quiero contarles cómo pueden disfrutar de la inteligencia artificial en los televisores.